El marjor es una especie de mamífero artiodátilo de la familia bovidae que habita los bosques montañosos del Himalaya. Marjor en persa significa comedor de serpientes. Es el animal nacional de Pakistán. La presión cinegenética es responsable de que solo sobrevivan poblaciones fragmentadas de territorio. Sus cuernos son muy apreciados por los cazadores y la medicina china, la competencia por los pastos con cabras domésticas también tiene un efecto devastador, mide hasta 1.4 metros de largo y 1 metro de altura en la cruz, pesa hasta 100 kilos. Los cuernos de los grandes machos pueden superar el metro de longitud, siendo la longitud máxima registrada de 1.595. Se encuentran en Afganistán, India, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán, desde los 600 hasta los 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Solo existen censados en los zoológicos 321 ejemplares. Comportamiento: viven manadas. Anteriormente vagaban muchas manadas gigantescas, pero ahora se encuentran fragmentadas. Sus principales depredadores naturales son el leopardo de las nieves, el lobo y el lince boreal. Reproducción: el periodo de gestación se extiende 135 a 170 días. Y tiene uno o dos crías por camada. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.